Gravity Falls es de lo mejor que cualquier persona puede ver en toda su vida. Sin mentir, y probablemente dejándome llevar un poco por mis sentimientos, puedo decir que esta serie es de lo más cercano a la perfección que he visto en televisión en toda mi vida. Y teniendo en cuenta la calidad de las producciones actuales, se pueden hacer una idea de la magnitud de mi afirmación. Para quien no lo sepa, Gravity Falls es una serie animada estadounidense creada en 2012 por Alex Hirsch. Que inicialmente se transmitió en Disney Channel, curiosamente aquí en Latinoamérica se le puso el subtítulo de Un Verano de Misterios, que si bien funciona perfectamente como una breve descripción del programa, es algo que no está presente en su idioma original ni en el doblaje español. La serie narra la historia de Dipper y Mabel, dos hermanos gemelos quienes están de vacaciones en la casa de su tío abuelo Stan en Gravity Falls, un pueblito ubicado en Oregon. Como nos lo advierte el nombre del programa en Hispanoamérica, dicho pueblo está lleno de misterios y cosas sobrenaturales pasando todo el tiempo. Pero, ¿a quién quiero engañar? Si estás viendo este video, seguramente conozcas la serie más que yo, seguramente hagas parte del fandom y muy probablemente ya tienes tu propio fanart de ti mismo besándote con Mabel y o oh, Dipper. Desde el momento en que vi la serie por primera vez, me dije a mí mismo que era bastante buena. Me resultó muy entretenida, graciosa, con personajes tridimensionales y con un mensaje al final. Además, el aspecto gráfico también me pareció muy bien llevado. Todos los escenarios desbordaban detalles, la iluminación estaba muy trabajada y la animación era muy fluida. Así que después de ver unos cuantos capítulos más en televisión, decidí dar el siguiente paso y verla toda por internet. Allí descubrí cosas que no había notado antes, como lo eran los códigos ocultos en los créditos de todos los capítulos. Entendí que la serie nos ocultaba varias cosas y me di a la tarea de consultar qué tanta información se tenía sobre el programa cada cierto tiempo. A medida de que avanzaba viendo los capítulos, me iba enganchando más y más, no solamente por la calidad de estética de la serie, sino porque sentía aprecio por los personajes, interés por la trama y la constante necesidad de saber qué venía después. Y ya que mencioné a los personajes, he de decir que es muy difícil que veas un capítulo de Gravity Falls si no te encariñes con alguno. La mayoría de las opiniones que he visto y escuchado al respecto tienen una clara preferencia por Mabel, con todo el sentido del mundo. Mabel es un interminable arcoiris, es inevitable sonreír cada vez que ella está en pantalla, es completamente entusiasta, con absolutamente cualquier objeto o situación que pongas en su camino, es muy divertida, sociable y en muchos aspectos una persona completamente opuesta a su hermano. En contraparte, Dipper es un niño un tanto nerd, interesado en investigar hasta el fondo cualquier misterio que se le presente, una persona bastante inteligente, ligeramente presuntuosa, Siempre interesado en obtener respuestas y en ser aceptado. Él es, sin duda alguna, mi personaje favorito. Creo que porque con él es con quien más me identifico. Su personalidad me parece muy genial y sinceramente me llegan al alma todos los momentos en los que tiene que tomar una decisión. Sin adentrarnos más en todos los personajes, debo mencionar que estos son un punto realmente fuerte de Gravity Falls. Es más, el propio Alex Kirch lo dijo. Stan y Ford son, como todos lo sabemos, los hermanos misterio originales, las personas que cultivan más secretos de toda la serie. Es realmente interesante su historia, te hace querer volver a verla una y otra y otra vez. Algo que siempre me pareció muy curioso es el hecho de que la fan base hubiera acertado tan precisamente con sus teorías respecto a la existencia de Ford. Los personajes secundarios como Sus y Wendy están tan elaborados como los principales, de hecho, incluso los personajes terciarios lo están, cada vez que hay alguien en pantalla te crees que el personaje es real, no lo ves como un montón de dibujos moviéndose, todos están dotados con personalidad y manera única de actuar, bien podrían hacer un spin-off contando el diario Vir de alguien como Linda Susan y sería interesante. Para hacer una serie de Disney, hubo varias escenas y temáticas que me sorprendieron ver a lo largo de esta como el hecho de que Dipper y Mabel hayan sido arrestados por falsificar dinero o ver animales sangrando por sus ojos y bocas La historia en general de la serie es sublime y ambiciosa se desarrolla gradualmente resolviendo una duda a la vez para poco a poco ir llegando a una enorme revelación revelaciones que por cierto explotaron en internet es notoria la evolución de los personajes y el desarrollo de las relaciones entre ellos como mencioné antes debido a la naturaleza del programa de enfocarse en códigos easter eggs y todo tipo de cosas ocultas cada capítulo tiene un gran número de detalles que pasan inadvertidos la primera vez esto da pie a que todos los fans vuelvan a ver los capítulos en búsqueda de descubrir algo más y esto último también fue pieza fundamental para la formación y caracterización del gran fandom de la serie. Por último, tengo que decir que el guion es fantástico en cada ocasión, siempre interesante e inteligente, fortaleciendo la caracterización de los personajes y sus siempre entretenidas interacciones con otros. Podría quedarme todo el día hablando del programa, mencionando todo lo que acabo de decir, profundizando muchísimo más en todos los puntos y recordándoles una y otra vez lo que ustedes ya saben, pero no es el caso, al final de cuentas Gravity Falls es todo el amor que una persona le puede poner a su creación, es aprecio por el entretenimiento, entender que el espectador es crítico y sabe cuando tiene frente a él un producto hecho de corazón, es demostrar el amor por tus seres queridos sean familiares o amigos, es la valentía de saber en qué momento detenerse, la determinación para despedirte sabiendo que has actuado bien. Es saber que sin importar qué tan difícil parezca una situación, siempre va a ser mucho más fácil sobrellevarla si cuentas con el apoyo de alguien. Es un antes y después en cuanto a la animación, algo que le recomiendo ver a cualquier ser viviente, una gran fuente de inspiración para todo tipo de personas y futuros proyectos de cualquier calibre una gran serie que ver con nostalgia a partir de este momento